Eh, bueno, esto es Chargielo Chile, una franquicia internacional. Mi nombre es Felipe Bustos, soy el CEO de, y encargado de la franquicia en Chile. Hoy día la, la convocatoria que hicimos es básicamente mostrar lo que es el servicio de Chargielo, eh, cómo funciona a nivel mundial y el servicio que entrega al usuario final, que es completamente gratis. Es una plataforma nueva eh, de publicidad, eh, en la cual el beneficio es netamente para el usuario final, como les comentaba, eh, esto cuenta con una aplicación que la pueden descargar es Chargelo eh, se descarga y cada vez que tú te quedas con un 20% de batería te envía una notificación donde te muestra el Chargelo más cercano nosotros estamos tratando como compañía acá en Chile de masificar este producto de la mayor manera posible partiremos en, en Santiago luego masificando a regiones y estamos partiendo con plataformas bien interesantes que la van a poder ver en chargelo.cl bueno el dispositivo de esta batería eh, es de 20 centímetros de largo por 10 de ancho y cuenta con la garantía de que, y, la, y el beneficio de que carga hasta 2% por minuto puedes cargar hasta 6 teléfonos simultáneamente y la idea de esto es masificarlo a tal punto que tú lo puedes encontrar en un bar, en restaurante como parte un modelo en Estados Unidos en bancos, en clínicas, en eventos especiales de hecho nuestro lanzamiento del producto parte el Valusa el 1 y el 2 de abril y así nos vamos a ir masificando en eventos y en eh, sucursales y locales a nivel nacional. Quiero invitar a los usuarios de Pagua eh, para que nos sigan en redes sociales, en charguelo.cl, en Facebook Charguelo Chile. ...y en todas la, las redes sociales asociadas... Eh, ...cada vez que nos vean ahí en algún local... ...en algún restaurante... ...que dan nuestro sticker... ...nuestro logo de Chargelo... pidan su Chargelo y vean la experiencia".